Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Gaby Corjova y soy una cubana viviendo en Ucrania. En el video de hoy, que espero que les guste muchísimo, vamos a estar haciendo unas uñas estilo otoño. Y ahora sí, comencemos. Pues lo primero que voy a hacer es comenzar a aplicar eh, la primera capa de color en mis uñas En la uña del dedo pequeño como ven estoy solamente aplicando este color en forma vertical Porque quiero rellenar la otra parte con otro color En la uña del dedo del anillo pues estoy aplicando el mismo color pero en toda la uña y ahora sí un tono un poco más oscuro En la cámara no se aprecia bien Pero este color tiene como unos destellitos así Súper finos Que están de lo más bonitos Entonces una vez que aplique la primera capa Dejo secar por unos minutos Y después comienzo a aplicar la segunda capa de color Para que quede más uniforme Chicos, en este tiempo que estamos viendo Cómo aplico la segunda capa de color Los invito a que se suscriban al programa Le den un me gusta Si realmente les gustó Importante, que activen la campanita Para que se enteren de este Y de todos los demás videos que voy a estar subiendo desde ahora les voy diciendo que para diciembre tenemos how de uñas y tenemos muchos videitos todos alegóricos a navidad. Entonces suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Oh. Y aquí como ven estoy completando la uña del dedo pequeño Que quería que quedara como un, un transversal con los dos colores Me gustaba ese, ese efecto Y miren esto Estas, Estos stickers están preciosos si quieren ver eh, el haul de uñas donde enseño este sticker y otros productos para el otoño o para la temporada invernal pues los invito a que chequen el canal y que busquen el video haul despidiendo el otoño. Me encantan cómo lucen porque son dorados, pero luego cuando los mueves tienen como un efecto holográfico que está de primera. Miren cómo va quedando y en el segundo, en la uña del dedo pequeño lo que quería hacer era como un como poner la hoja de otoño en el centro de los dos colores. Y en la, en la uña del dedo del anillo, lo que quiero hacer es como una corona de, de hojas de otoño. Las diferentes hojas de otoño que las más representativas. Y sí, ya sé que el otoño se está acabando. De hecho, ya aquí hace muchísimo frío. Muchísimo frío tipo 0 grado. Y por la noche bajo cero. Pero bueno... Nada, lo único que estoy haciendo es aplicar eh, brillo. Este diseño es bien sencillo, solamente es aplicar el color y poner los, los stickers. Pero bueno, si les gustó, suscríbanse al canal, ya saben, es gratis. Y me estarían poniendo una sonrisa en el rostro. Activen la campanita. Y este es el resultado final. Espero que puedan apreciar cómo se ven los destellitos eh, de diferentes colores como holográficos. Entonces, sin nada más que decir, pa' acá pa' acá. Y espero que en sus países no haga mucho frío. Chao.